El Día de Acción de Gracias Thanksgiving está a la vuelta de la esquina, pero cada año ocurren unos 1,800 incendios en la cocina el Día de Acción de Gracias. Antes de cocinar su festín, sigue estos consejos de seguridad. Nunca deje comida en la estufa o el horno cocinándose sin supervisión. No use ropa holgada y mangas largas, ya que pueden incendiarse. Tenga detectores de humo en buen funcionamiento. Gire los mangos de sartenes hacia el interior de la estufa. Deje que su Día de Acción de Gracias esté lleno de cosas que agradecer y no de incendios. Visite seguridadconsumidor.gov para más información.